Bueno, recordarte, si tienes devolución y pones la devolución automática, tendrás que tener tu firma electrónica, si tu, eh, si tu devolución es mayor a 10 mil pesos, tienes que tener fiel. Si es menor a 10 mil pesos, puedes hacerlo con contraseña, solo que si es la primera vez que vas a a presentar declaración anual y por consecuencia no está grabado tu número de cuenta clave de la institución financiera no te va a regresar nada, primer punto segundo, la cuenta a la cual tiene que regresar el servicio de administración tributaria ese impuesto, es a la cuenta tuya, del contribuyente no puedo poner la de la esposa la del amigo, la del primo menos la del contador bueno para 2022, 2021, 2000, 2019, 2018. Porque 2014, 2015, 2016, 2017 podías poner la que se te diera la gana. ¿Te regresaban impuesto? Sí. ¿Lo revisaban? El gobierno, la verdad, debo decir que el gobierno de Enrique Peña está medio sonso, no igual que él eh, y su sistema eh, con todo respeto ahí a Aristóteles Núñez, que fue el, el, el, el en ese entonces el del Servicio de Administración Tributaria. Eh, el sistema tenía esa falla. Si tú ponías tu cuenta, tu contador, ponías tu cuenta, te regresaba a ti. Hubieron, existieron muchos contribuyentes que les hicieron las declaraciones y se la regresaron, le regresaron ese importe a los contadores. Muchísimos, ¿eh? Casos 2014, 15, 16 y creo que hasta 17. A partir del 18 ya no se pudo. Dice, si no es tu cuenta, te la rechazan de manera automática. Entonces, si alguien te dice, yo no tengo cuenta bancaria, pues tiene que tenerla, señor, si no, no va a haber regreso de ningún impuesto. Recordate que necesitas fiel por primera vez para cargar la cuenta o en su caso superes 10 mil pesos. Ahora, lo puedes hacer a través de una devolución automática hasta el 31 de julio puedes presentar la declaración y va a proceder la devolución automática. Ahora, eh, si no lo hicieras en esta fecha, de todas formas proceden. Yo tuve gente que presenté de años anteriores y procedieron las devoluciones automáticas. Ojo. No todas, algunas otras me dijeron se tienen que mandar por FED, ¿no? por este formulario electrónico de devoluciones. Bueno, pues ahí tendrás que hacer tus papeles de trabajo, pero si es tu intención que te devuelvan ahorita, puedes mandarla, sí, sin problemas, recomendaciones, mándala después del 15 de abril por lo menos. ¿Por qué? Porque todavía están haciendo modificaciones algunos eh, contribuyentes, sobre todo las personas morales, el 31 de, de marzo rechazaron, cancelaron muchos FDIs, reexpidieron, ¿no?, aquellos que están de manera incorrecta, y ahorita se están actualizando los sistemas. Todavía yo te diría que no te gane la caritura, aguántate tantito y preséntala hasta después del 15 o 20, ¿no? Y ahorita no se puede entrar dentro del portal muchas de las veces. Vamos a ver si nos deja entrar a nosotros y bueno, pues voy a resolver las preguntas que tengo por aquí. Dice Conitapia, juro que no hay fiesta. No, cómo no, maestra, se me hace que sí, es lo que estaba escuchando. Evelyn, tengo un caso similar, desde el 2017 no le han pagado dividendos y en consulta al SAT me dijeron que podía deshabilitar esa opción. Porque en 2019 ya no dejaba llenar en ceros esos datos. Es, es, es correcto, Evelyn. Ya por más que tú le quieras llenar cero, no me va a permitir. Y bueno, pues vamos a la plataforma de el SAT. Eh, vamos aquí, le vamos a poner www.sat.gov.mx. Y aquí entramos. Ahí con toda confianza, bueno, le pido a su capacitación que borre eh, los datos, ¿no? Porque se queda esta grabación y que... Pues obviamente la gente que lo vea después o que compre el curso después, pues ahí estarán mis datos asentados. Entonces les pido por favor que pues obviamente lo retiren. Las personas que van a ver mis datos, pues no creo que le tomen foto, ¿no? Y, y pues no creo que les sirva para absolutamente nada. No soy Carlos Lorete Mola, no me van a estar recibiendo las mañaneras, o eso espero que no. Entonces no me puedo yo asustar, ¿no? Dice aquí, aviso de eh, de privacidad para los que estamos aquí. Bueno, ustedes enséñenme su aviso de privacidad, ¿no? Pero si les parece, ya antes de entrar aquí al portal, les eh, importaría dar por ahí unos 10 minutos de break, 15 minutos de break, ¿no? En lo que son 8.35, serían 8.40, eh, 8.50 regresar aquí a, a, a seguir con la capacitación en este caso a ver la parte del portal del SAT ¿les parece? tendríamos prácticamente 40 minutos para ver todo lo que tiene que, que, que ver con el portal del SAT ¿ok? vale eh, por aquí dice eh, Suraza Rubio muy bien yo tengo dudas sobre los ingresos por pensiones híjole Rubio eso lo vimos ayer y fíjate que se desataron con varias preguntas, pero échela, échela antes de irme. A, ayer vimos la, eh, muchos de los casos de pensionados, muchos de los casos de los jubilados, pero échale, échale, la resolvemos. Y regresamos 8.50, por favor, hazla, hazla llegar, o ya sea por audio o ya sea este, escrito. Te estoy observando en este momento por el chat. Mi regaño por no haber entrado ayer. No, no, no, no, dígala usted, porque a lo mejor trae una duda diferente a las que se expusieron ayer, puede ser. Además está en su derecho de mencionarla, así es que expóngala por favor. Mi más no es tarde. yo la duda debe estar muy larga, porque... Dice aquí, ok. Eh, Recibo ingresos por pensiones. ¿Las deducciones personales se aplican al mismo tope que sueldos y salarios? Sí, la respuesta es sí. Recuerda que el tope son los... 15 salarios mínimos elevados al año, que dan 157 y algo, o el, perdón, 15% de tu ingreso, incluyendo los exentos, es decir, del total de tu ingreso, o en su caso, cinco veces, si mal no recuerdo, son cinco veces el valor de la UMA, cinco veces el valor de la UMA anualizada, que dan alrededor de 175 mil pesos el que sea menor pero sí, en el caso de que metas tus deducciones personales el tope sería el total de tus ingresos incluyendo los excesos artículo 151 151 en su penúltimo o último párrafo ahí viene el tope de las, de las este, deducciones que acabo de decir los 15 el 15% de tu ingreso total incluyendo los exentos, de aquellos que no se deba pagar impuestos, dice, o sea, incluyendo los exentos, o el tope que acaba de decir de cinco veces el valor de la UMA, obla, obviamente, anualizado. El que resulte menor, ¿va? No de que, este, Rubio. Vale. Bueno, pues entonces regresamos 8.50, ¿va? No se pierdan, por favor. Les dejo un poco de música ambiental. bueno pues regresamos nada más manifiéstense, por favor si están presentes manden mensaje si están aquí perfecto bueno pues vamos a esta recta final en el cual vámonos bueno portal del SAT. ¿No? www.sav.gov.mx pidámosle a Dios que sí responda ahorita declaraciones ver más recuerden dejarlo en personas si lo ponen en empresas, obviamente nos va a dar todo aquí podrían ustedes contraer o restablecer todo, si ustedes le dan clic en el anual, les va a aparecer todo esto, porque cuando ustedes le dan expandir pues lo que logran ver es todo lo que tiene el portal de personas físicas y personas morales. No lo hagan, por favor, mejor denle restablecer, ¿no? Si dan a expandir, van a abrir todos aquí. Ya está la declaración anual de personas físicas, ya se puede presentar, vuelvo a mencionar, yo recomendaría que la presentaran después del 15, bueno, pero pues ustedes son libres de poderlo hacerlo desde este, desde este momento, ¿no? Eh, al momento de darle iniciar, pues obvio que te va a pedir tu RFC, ¿no? tu RFC y tus datos para poder eh, entrar, la cacha, que es algo que no sé por qué nos, nos pone tan difícil, luego hay cosas que no se alcanzan ni a ver. ¿no? Te va a aparecer pues este esta forma de declaración anual, tu nombre, tu RFC, declaraciones pagadas anteriormente o reimpresiones de acuses, si quieres consultar alguna declaración pasada y pues obviamente presentar la declaración. Aquí ya tenía una precargada, la voy a quitar. Me voy a dar que sí. Tiende a ser un poco lento el sistema, así es que, bueno. En automático, cuando tú entras, te va a llenar, pues, obviamente, el ejercicio, el tipo de declaración y el periodo. Por consecuencia, también te va a llenar de manera automática eh, cada una de las que tienes que entregar o enterar, perdón, Sueldos y salarios y asimilados, pues todos aquellos que perciban un ingreso con un sueldo y salario, capítulo primero. O en su caso, eh, sean como yo, ¿no? Estén recibiendo asimilados a salarios, en el caso de socios cooperativistas o en el caso, por ejemplo, de socios de sociedades civiles, ¿no? Donde aquí va a venir sueldos y salarios. Arrendamiento, capítulo tres. Bueno, pues ya lo vimos, ¿no? Hablamos sobre que hay eh, declaraciones mensuales o trimestrales dependiendo del ingreso que tú tengas. Enajenación de bienes, que es lo que acabamos de ver. Adquisición de algún tipo de bien. Los intereses, que en mi caso de manera automática ya me los está habilitando. En el caso de haber recibido algún tipo de premio. Los dividendos, que vuelvo a mencionar en mi caso, como me percibe como, una, eh, como tener ingresos por dividendos, me lo da por default y me lo habilita de los demás ingresos que se lleguen a tener, y bueno, pues, solo datos informativos. Si tú le digas en solo datos informativos, pues obviamente te deshabilita todos los demás, ¿no? En su caso, bueno, pues los míos son intereses y actividad empresarial. De este lado vamos a encontrar las actividades empresariales y profesionales. Obviamente, en este régimen que es en la sección primera del capítulo 2, actividades empresariales y servicios profesionales. Acá abajito están plataformas tecnológicas, que son esta sección tercera del capítulo 2. Si yo hago lo siguiente, notan que me deshabilita lo que les decía ayer, me dice, ¿tuviste ingresos por plataformas? Órale. Pero si tuviste por las dos, entonces me vas a declarar todo en actividad empresarial y servicios profesionales. Lo cual pues conlleva a la, al caso que les decía ayer, donde la autoridad pues me dice que tengo que presentar en dos diferentes, pero sería pues, el pensamiento de la autoridad. La resolución me dice que si tengo actividad empresarial y profesional o honorarios, ¿no? En este caso, y tengo plataformas tecnológicas, los presenten declaración y pago. Sin embargo, de una manera, pues, casi de risa, te está apareciendo de esta forma, ¿no? Si me deshabilita una u otra. En el caso de actividades agrícolas o ganaderas, vícolas, y pesqueras, todos los que son agapes, solamente voy a poder habilitar uno. Como ya se dieron cuenta, bueno, pues en este caso puedo habilitar los dos, ¿Por qué? Porque plataformas tecnológicas dista de las actividades agrícolas ganaderas. Sin embargo, cuando yo le presione aquí, me deshabilita las dos porque entonces me dice tú tienes que presentarlo de este lado. Me dice si tuve ingresos o pagué impuesto en el extranjero. En su caso de que haya tenido un pago, a lo mejor que me hayan retenido impuestos en Estados Unidos, en Colombia, Perú, en algún otro lugar, ¿no? Si tengo algún régimen de ICR de Refipres o tengo enajenación de acciones en bolsas de valores. Esta no se entiende aquella que yo hago, por ejemplo, desde una aplicación. Yo no soy corredor de bolsa, ni estoy certificado ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianza, ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por lo consiguiente yo no me dedico a ese tipo de cuestiones. Es extraño encontrar, no es extraño, si puede haber clientes que obviamente se dediquen a la enajenación ellos mismos o tengan, una empresa dedicada a la enajenación dentro de la bolsa de valores. Esto no aplica a aquellas personas, vuelvo a repetir, que utilicen aplicaciones como Eitoro, como eh, GMEB, como alguna otra que ustedes conozcan comercial, en la cual compran y vendan acciones. Ahí no, no hay ningún problema. Esos estarán, ahorita vamos a ver en algunos casos, en intereses. Nos dice por aquí eh, Alex, contador, tengo el caso que comentaba ayer. Persona con ingresos del sector primario, un millón doscientos intereses nominales, novecientos mil ingresos acumulables, un Al capturarlos como ingresos totales propios de la actividad nacional dentro del sector primario, no me muestra ingresos exentos, sino todo lo, lo toma como un ingreso acumulable, siendo que se tienen cuarenta umas elevadas al año pues de la exención. que cuántos me daría 40 umas por seis punto Esto por trescientos cinco. Un millón cuatrocientos. Bueno, en el caso tuyo estás tomando la UMA del 2021. ¿Cuánto fue la UMA del 2021? Si alguien tiene el dato, nada más. Si me lo puedes pasar, por favor. No se peleen por darme el dato. Gracias. Es 89.62 por, en su caso, 40 umas por 365. Un millón trescientos ocho cuatro cincuenta correcto, gracias. Nada más está corroborando datos. Bien, ahorita nos vamos, voy a habilitar el de actividades agrícolas y ganaderas, si te parece, eh, en una segunda sección para revisar primero lo que viene en una primera sección como actividad empresarial, ¿les parece? Y luego el que tú estás, el que nos estás manifestando, mi estimado Alex, que ayer lo platicamos, ¿va? Voy a habilitar todas como si yo tuviera ingresos de todos. ¿Datos informativos? No, porque si no me va a mandar nada más a datos informativos. Voy a decir que no tengo, no tengo algún ingreso. Voy a dar siguiente. Vamos a ver qué nos aparece. Nos, da de, nos va a desplegar lo más que tiene la declaración anual, por supuesto. Y nos va a presentar, pues, los cuadros de deducciones y de ingresos eh, objeto. Bueno, en este caso, ingresos acumulables o no acumulables y exentos. Vamos a ver qué, qué aparece aquí. Déjenme que cargue porque está muy, muy lenta esta página. Caray. Y roguémosle a Dios que cargue, si ya me está cargando. Listo. Lo primero que nos va a dar son aquellos datos de nómina como patrón. Si tú tienes habilitado, obviamente que tienes trabajadores en automático te va a abrir este dato de nómina y te va a decir, a ver, yo registrado tengo CFDIs que tú has expedido por cuestiones de nómina y tengo un impuesto sobre la renta exento, un subsidio para el empleo y un ingreso que para ellos han sido acumulables y por consecuencia puedes hacerte deducción en el caso de los exentos de un 47% o un 53%, dependiendo, según el artículo eh, 28, fracción 30, ¿ok? Dice, ya me informa que está precargada la información, que hay ¿okay? mucha información que ya, ya se encuentra precargada. Aquí me va a preguntar, de los ingresos seleccionados diferentes a salarios, ¿emitiste recibos de nómina como patrón para deducir como parte de sus actividades? ¿Sí o no? En caso mío, yo sí tengo algunos eh, algunas personas, en, en este caso, que son mis trabajadores. Como pueden ver, ya me aparece de manera automática seis personas que yo tengo con un ingreso de 162 mil con 45 pesos, un ICR retenido de 172 y aquí me está botando una diferencia que seguramente es en el ajuste, en el ajuste que tiene que hacer eh, en este caso mi área de nóminas, ¿no? Para, pues, acreditar la diferencia. Nos va a aparecer... Por consecuencia, la nómina exenta y la nómina grabada. Nos dice nómina por sueldos y salarios no deducibles. ¿Tienes alguna que sea no deducible? ¿Alguna nómina que no proceda dentro de tu deducibilidad? ¿Sí o no? Si tienes otros ingresos no deducibles, aquí los tendrás que poner. Yo le voy a poner cero. No tengo ingresos que no me sean deducibles. Sin embargo, lo que les decía, me va a mencionar cuánto, de lo que le pagas a tus trabajadores del ingreso exento es deducible recordemos que esto es con base en el artículo 28 fracción 30 que nos habla que aquello que sea ingreso exento para el trabajador para nosotros solamente una parte va a ser deducible ya sea el 47 o el 53 ¿de qué depende una u otra? de que nosotros sigamos dando las mismas percepciones ¿no? a las que tiene derecho el trabajador si yo en algún momento daba eh, despensa, por ejemplo, ayuda de despensa, y en el otro año yo se los quito, entonces me concede el 47% de deducibilidad. En caso de que yo siga en el mismo tenor, pues obviamente me permite tener el 53% de, de deducibilidad. Como pueden ver, de forma automática me dice nómina por sueldos no deducibles, es decir... Me hizo lo del exento y ya me lo mandó. En, de manera automática me está diciendo cuánto me puedo yo deducir de este pago de nómina. Nómina por asimilados a salarios, tuviste o no tuviste yo, pues no tuve. Y dentro de las declaraciones que se presentan de impuestos sobre la renta, aquí les mencionas a la autoridad si tuviste o no tuviste pues ingresos por asimilados a salarios. Nómina por asimilados a salarios no deducible, obviamente yo no tuve absolutamente nada. Aquí me dice, si tuviste viáticos, bueno, pues hay que ponerlos. Ayuda en caso de que se hayan timbrado el concepto de viáticos en CFDI de asimilados a salarios, capturados en este concepto. Yo no tuve en mi caso. Anticipos de rendimiento de sociedades civiles, pues espérame tantito, aquí me lo habilita. Sin embargo, no es cuestión de la persona física, es como, Obviamente no tiene que venir llenado, sin embargo, bueno, para que el, el sistema me deje pasar aquí sí tendría que poner cero a fuerzas. Otros conceptos no deducibles, bueno, pues yo no tengo. De manera automática nos va a dar la nómina, bueno, que ya está como deducible y la no deducible. Ahora, sueldos y salarios deducibles por ingresos, bueno, nos dice, aquí ponme cuánto, como estoy habilitando arrendamiento y como estoy habilitando servicios profesionales, me dice de ese importe de nómina, ¿no? Deducible de esos 132.043 pesos, ponme qué pertenece a la actividad empresarial o profesional y qué pertenece a arrendamiento. Como vimos eh, en la clase pasada, en arrendamiento únicamente me puedo hacer deducible en caso de que yo optara por tener deducciones conforme al artículo 115 me permite, dice en el 147, solo el 10% máximo como tope de mi ingreso anual del arrendamiento. No puedo deducirme más, ¿no? Entonces, imaginemos que yo tengo aquí 130 mil pesos. Vamos a poner 130 mil pesos y aquí yo ubico que tengo 2,043 pesos. ¿Para qué? Obviamente para que me dé pues este, este llenado me den estos 132,043 pesos. Me aparece la parte del subsidio al empleo que se le dio a estos trabajadores y aquí va a aparecer mes con mes lo que me fueron timbrando en los recibos de nómina, en este caso, o lo que fui timbrando, mejor dicho, ¿no? Sueldos y salarios. Bueno, cuando yo le doy en sueldos y salarios, me va a aparecer lo que yo como persona física adquirí de la de, de una sociedad, en este caso de un patrón, o, en el caso mío, de una sociedad civil o una sociedad cooperativa, fuera el caso, aquí me va a estar apareciendo. Ejemplo, ingreso anual, me aparece en $117,328, cuando yo le doy detalle, me dice, te los dio este, reten este retenedor que pertenezco a consultoría de negocios MRC, si ustedes nos contrataron a través de Census Capacitación y les timbramos un comprobante fiscal, seguramente notarán que esta es la sociedad la cual representa a Census Capacitación. Al momento de darle ver, pues aquí me va a decir cuánto y de qué forma fueron los ingresos que me estuvo reteniendo. ¿Ok? Si son asimilados a salarios, por ejemplo, ¿no? Asimilados a salarios. ¿O qué es lo que me están dando? Aquí lo toma como un asalariado por el mismo sistema. Ok, Bien, le voy a dar aquí clic. Y bueno, me dice, no tuviste ningún ingreso exento, todo es acumulable completamente. Y me dice el impuesto sobre la renta que me retuvo la persona moral y que enteró al fisco. ¿Correcto? Aquí nos dice Evelyn, pregunta, en la sección de adquisición de bienes, ¿qué información debe colocarse? Déjame, llegamos a la de adquisición de bienes. ¿Va que va? Actividad empresarial y profesional, al darle clic me va a aparecer de manera automática ya cargados eh, todos los datos, ya cargados tanto mis ingresos como mis deducciones, ¿por qué? Las va a tomar de las declaraciones provisionales que mes con mes yo vine haciendo. ¿Qué me dice? Los ingresos fueron obtenidos a través de copropiedad, ya habíamos hablado de ello un poco, so o sociedad conyugal, sí o no, en mi caso no. Indica, se aplica la facilidad de comprobación establecida en las reglas de facilidades administrativas. Bueno, pues en mi caso no. Vamos a ver, ya me habilita, como pueden ver, ingresos, deducciones, estímulos fiscales en caso de que yo tenga, resultado fiscal, la resta entre ingresos y deducciones. Los pagos provisionales ya van a venir precargados, no tengo que mover absolutamente nada. ¿De dónde vienen? Pues obviamente de mis declaraciones mensuales. Oiga, contador, es que fíjese que aquí al momento de darle a mis pagos provisionales tuve un error. Yo en este caso, en mis pagos provisionales, no generé impuestos sobre la renta. ¿Por qué creen ustedes que no generé impuestos sobre la renta? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Por qué yo no pagué ningún impuesto sobre la renta en todos los años? Bueno, en todos los meses, perdón. Retención de ICR. Eh, ah, no, no. Recuerden que esto es actividad empresarial. ¿Qué se les viene a la mente el por qué yo no tuve impuestos sobre la renta? Bueno, sí tiene que ver con retenciones, Evelyn, pero tiene que ver con las retenciones que me hicieron, porque casi la gran mayoría a la que le presto mis servicios eh, viene de personas morales. Es decir, eh, yo le presto servicios a personas morales y ellos me retienen regularmente el qué. El 10%. Cuando yo hago mi cálculo, casi siempre, y si no es que siempre, me sale con eh, ingresos de prácticamente, pues, cero, ¿no? ¿Por qué? Con pago de cero. ¿Por qué? Porque me retuvo, yo pago a través, o mis impuestos los paga a través de una persona moral. Yo ya no puedo hacer absolutamente nada. Yo no le puedo decir a la persona moral, no me retengas. Pues me tiene que retener. ¿Por qué? Porque le estoy prestando un servicio profesional independiente, ¿correcto? No tengo pérdidas en este caso, mi estimado Alex, eh, porque solo tuve operaciones con personas físicas. No, al contrario, tuve más operaciones con personas morales. Y por consecuencia, ellos me retuvieron de una forma. Entonces, como pueden dar, y mis deducciones que yo tengo durante el mes, eh, bastaron para que cuando yo ponga mis deducciones, el impuesto que me sale menos la retención, me salga cero. Por eso el efecto casi siempre conmigo, con mi actividad a la que yo me dedico, casi siempre va a ser cero. Ahora, ingresos. Como pueden ver, yo tengo el total de los ingresos. Al momento de darle detalle, me va a aparecer, pues, todos aquellos ingresos que tienen que revisarse con las declaraciones, ¿vale? Aquí dije cuánto mes con mes yo estoy percibiendo como persona física por actividad empresarial. Este es mi ingreso como persona física actividad empresarial. Otro es mi ingreso como asimilado a salario, en este caso como asalariado. Son ingresos diferentes, ¿ok? Aquí, si en algún momento no te cuadra algún ingreso, vas a tener que presentar, ¿qué? Complementaria. Y yo te diría, estás a 8. Si en algún momento por ahí tienes una declaración mal presentada, no te checa, ya revisaste tu declaración y resulta ser que se te fue un 9 por un 6 un 6 por un 9, es momento de que metas complementaria a la voz de ya para que el sistema se autocorrija y, bueno, se actualice. Si no lo haces, se va a quedar con lo que está presentada, ¿eh? Así es que aguas. Como puedes ver, me dice, me da el total. Me pide también, pues, obviamente le diga de dónde provienen estos ingresos. ¿De dónde provienen? ¿Son servicios profesionales? Ah, sí, la gran mayoría son servicios, si no es que todos, mejor dicho en mi, en mi declaración, son servicios profesionales. Al momento de darle, pues obviamente guardar me va a habilitar que yo ya le dije de dónde proviene. Ingresos exentos. Bueno, tú dime si tuviste ingresos exentos por actividades agrícolas o ganaderas, civícolas o pesqueras. Aquí podríamos poner en su caso la cantidad que hace rato dijo nuestro amigo. Pongamos 280 mil pesos y como pueden ver los ingresos acumulables se disminuyeron. Ingresos por derechos de autor, a lo mejor yo no tengo, le voy a poner cero. Y me va a decir, el campo de ingresos exentos no puede ser mayor a 32 mil pesos, ya que es una UMA anual por actividades agrícolas, civícolas o pesqueras a lo que yo tengo derecho. Por consecuencia, no me está dejando manejarlo. Como pueden ver, el mismo sistema ya te arroja cuando tú estás de manera incorrecta. Yo lo que tendría que poner... Son los $32,693. $32,693. Aquí sí ya me permitiría y me permite dejarlo de esa forma, ¿no? En caso de que yo tuviera ingresos exentos, que no es mi caso, ¿vale?